Hola, el día de hoy será un tutorial super express y te enseñaré a cómo voltear una imagen en Lightroom de manera horizontal o vertical empecemos, vamos al ordenador Hola, ya estamos aquí en el ordenador bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el programa Lightroom importaremos las fotos y escogeremos aquella foto que queremos voltear lo que normalmente hacemos cuando queremos voltear una foto es meternos en el módulo biblioteca que es en el que estamos y le damos en estas flechitas, pero lo que pasa es que estas lo que hacen es rotar la imagen, más no la voltean. Entonces, ¿cómo hacemos para voltear la imagen? Nos metemos en el módulo de biblioteca y le damos donde dice fotografía y le damos a voltear horizontalmente. Y si lo que necesitamos no es horizontalmente sino vertical, le damos a voltear verticalmente. Si te gustó el video, déjamelo saber en los comentarios y regálame ideas para seguir haciendo otros videos. Y eh, nos vemos en otra.